Como cuando pasa un puto paso de Semana Santa por aquí, es una puta locura. Mirad dónde estaba, tío. O sea, veis normal esto. Veis normal eso, tío. O sea, ahí te tuvo donde era la fuente. Te ponen 50 fuentes, el hijo de la gran puta, ¿sabes? Del juego, para que te líes. Increíble. Están pasando debajo de mi casa 500 fallas, ¿eh? No me jodas. ¿En serio? El restaurante va bien, he estado eh, estudiando eh, para mañana. Eh, ¿Tienes el examen, no? Eh, de chino, campeón. ¿Cómo lo lleva? Acá les Madre mía, mirad dónde estaba, tío. Como para saberlo. O sea, claro, Ve 50 fuentes y dices, bro, pues. No me jodas que venís para acá, tío ¿Me van a matar encima? Madre que le trajo por coño ¿eh? Como no tenga la gota esa cuando salga Va a ser un poco cabreo, ¿no? O sea, eso Me van a cabrear un poco Como salga y no tenga la puta gota Sí, bueno, en teoría lo tengo Pero creo que hay bastantes letras que no sé Vale, lo tengo, menos mal Y no le puede, no le puede Aunque sea eh, decide última hora Que si te, puede, si te lo puede explicar antes del examen de mañana, campeón más de media hora escuchando la música, en serio Qué locura Aunque bueno, ya supongo que no ¿eh? Si son online ya lo habrás tenido hoy por la mañana, ¿no, campeón? ¿A que les vale, pillamos el tubo ¿eh? Y yo no me jodas cara ahora viene Bendy, tío Vaya locura, cabrón El juego estaba guapo al principio, ¿eh? os lo juro Ahora ya, no sé No me gusta, tío, que le intenten sacar más tiempo A un juego que no tiene, de... no tiene el tiempo plan, rollo, llegas a seis horas Den por culo, hermano, pues está bien ¿Qué más quieres de un juego que no es ni triple A? Como, joder, si voy en pleno examen eh, Le pregunto a la profe qué letra eh, es esta Y qué letra es la otra eh, Pues no sé No, campeón, pero pensé que a lo mejor sabes Hoy podrías haber, eh, aunque sea, ahora preguntarle Alguna dudilla, ¿sabes? Realmente no, no, si no hay eh, nada que explicar eh, Son letras que no las puedo leer O sea, solo saber su simbología y ya está Vale, ese es el puto tubo que falta Vamos a ver si lo terminamos ya Vaya tela al Bendy Juego que está bien Pero el principio de juego Está bastante bien Nada, en el diccionario y listo sí a la leche A ver, obviamente Es buscar el Kanyi rápido Y ya estaría, ¿no? Campeón Kaleci 6 Pero estoy seguro que te saldrá bien Leña el examen Sin alto Y con tranquilidad lo, lo completas easy Pero easy, easy clapping Vaya tela O sea, no sé Espero que el 2 eh, Haya cubierto un poco La necesidad De no hacer largo el juego Porque no hace falta Que dure 8 horas el juego Si ya va a empezar A generar un poco a caca, ¿no? Obviamente, que no lo, no lo he visto lógico Que la eh, fuente estuviese ahí O sea, es eso, todo en la misma dirección ¿La Letra griega No, o sea, mañana tiene un examen de, de chino sin Sensei Entonces va a tener que interpretar kanji Y eh, va a tener que ir a buscar con el diccionario de una eh, Rapidillo, o sea, una oración eh, Si no si no te eh, sabes una letra eh, puedes, eh, pues puedes intuir el significado Pero eh, es en el, pero si es un texto Pues está más jodido Claro, con texto básicamente una frase A lo mejor solo en un eh, como un único un con huecos, ¿no? O sea, realmente Entonces hay más deducibles ¡Wow! 6 páginas de examen Es bastante, sinceramente O sea, hay más si son kanji a punta pala Y eh, en sí situaciones, ¿no? Porque también habrá muchas frases aplicadas al día a día o sea, Como cualquier idioma al principio Bro, dame la pieza ya, tío Y qué pesadilla De final de juego, ¿eh? O sea, wow Increíble Pensaba que era eh, de o física No, esta, eh, esta semana Cali Sensei ha tenido de tecnología a punta pala Ah, yo me rindo, me voy a jugar a Vanilla Qué tristeza eso, Nicole, te lo juro de corazón, macho O sea, qué, qué coraje, tío O sea, busca la bárbara No puede ser como lo que me, me pasa a mí en el ordenador Que es por la puta RAM Obviamente, porque necesites el, el formateo Que vaya, te estás currando un par de mods y, y llevas ya dos días súper estresado Haciendo el mismo proceso A ver, que yo llevo más de 365 días seguidos Haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Pero, es eso Ay, no. Ya en algún momento así en sad ya casi está en el final, menos mal, macho El juego es un coñazo que flipa, o sea, no está mal, pero No cuaja tío, o sea, me haya tenido que dar tantas vueltas Y que dos capítulos de seis sean tan malos, no me mola Y después de... Venga, cojones ¿Estás de dame, la dame la de esa, coño No me dejes matarlo o sea, eh, eso es un enunciado well, Lo que, que puse, son letras random, eh, Pero tú, eh, tú interpretarlo como un enunciado Si no sabes leerlo, pues no te enteras de qué, eh, de qué tienes que I'll hacer pero A Es lo complicado, realmente Pero vamos, ¿sí supongo que tampoco irá A, a, a pillar maldad, ¿no, campeón? Al final te vas a rayar eh, realmente bastante Nada campeón, si este tipo de juegos Tampoco, le, eh, o sea, no es que le preste atención a full Sino que son superfluos, obviamente plan rollo Entiendo que la persona haya que dio dar su macabrismo ahí, su, Soy fan de Tim Burton y también he visto y, y he jugado al Silent Hill de pequeño, pero más allá de eso. Como que todo, algo sentimental, ¿no? La esquizofrenia aguda que tiene el personaje principal del juego flipante también, eh. Esa es la máquina que genera. Las mierdas esas, ¿no? O sea, lo, la piba que tenemos enfrente. Ya te quito, papá A todo, a campeón Quiero terminarlo ya, no, no me está gustando nada Está bien, pero... O sea, que ellos no pueden pasar porque son puta tinta, ¿no? Vale Sí, con la mala cara que tiene la piba Sí Sí, sí, es tiempo, venga. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ejercicio de corregir eh, la palabra correcta. Eh, se pone la palabra... Eh, pues tienes que eh, decir cuál es la correcta. Claro, igual que la seguición como en inglés Que te pone a lo mejor eh, T-shirt, eh, jeans Y te pone equipo <risa> Literal ¿Y, eh, qué palabra no cuadra aquí No obviamente El típico ejercicio de relacionar I still remember my name Vale Entramos en la máquina Vamos a ver si lo terminamos ya No está mal Pero no obstante El que lo hizo, compadre No vea si tiene lo suyo Porque, madre mía Si eso no, ahora en plan, es bastante tedioso que un man o una piba que El payo que haya cre querido crear esto, tío Que quieras hacerlo más largo, para nada, cabrón Vale, este es el trono de eh, Juego de Tronos, ¿no? Es simplemente inspirador lo que eh, uno puede lograr con sus propias manos Un trozo de arcilla puede convertirse en algo tan significado Si lo haces con ganas y suficiente entusiasmo Mira lo que hemos eh, construido Hemos creado la vida misma, Henry No solo la pantalla plana Sino los corazones de quienes eh, entretuvimos eh, con elegantes imágenes y movimientos eh, pero eh, cuando las entradas dejaron de venderse cuando llegó el la siguiente eh, la siguiente gran evento solo los monstruos se quedaron sombras del pasado increíble eh. pero eh, lo puedes salvar Henry puedes eh, puedes descargarlo eh, todo verás hay una sola cosa que Benny jamás supo él estuvo allí pa, eh, para su comienzo puede que nunca ha sido el final ¿no? Ok hijo de puta tío el bicho el Dead Mouse tío malito Dead Mouse extraño de la Gran Berwick. Me ha pegado un guantazo así eh, Es como que pone una palabra que está mal escrita Y tienes que escribirla correctamente así dicho, no, no, Pero este juego es de Disney No No, campeón es una copia de De Silent Hill De Resident Evil De juegos de terror similares como Correr todo el rato del bicho Campeón Ese Es el como pro el prototipo Se está transformando el rey demonio de tinta A ver si ¿sí lo podemos matar ya ¿A, Al bendy malito este o sea, correr, no, no puedo hacer nada, correr Es un juego muy, co muy copi-pasteado, campeón, Akali 6 Hecho para sacar dinero, como ya sabéis En su momento hubo ese tipo de lanzamientos de juegos bastante guapos Y vieron la idea y digo, vamos a copiarlo Y el cadet también, o sea, tiene mu muchísimos matices de CADET, No solo porque esté orientado a dibujos en blanco y negro, ¿no? Así que la paranoia, cabrón Tengo que abrir la puerta, ¿no? vale Palanqueo Con lo bonito Tienes que llevar una palanca sin que te dé Claro, es eso Es por eso que me dejó de... No sé, está guay el juego, está bien El lore no está mal Supongo que le falta un poquillo más de matizarlo y tal Pero un gameplay en el cual tú no puedas matar al bicho No me gusta nunca En plan, con tus propias manos, loco Pegarle de puñetazos Eso estaría bien no que te tenga que matar 100 veces para avanzar. Creo que la gente lo conoce más por eh, sus pasta que por, su, eh, por el propio juego. Por lo creepy, ¿no? Que puede llegar a ser. Sí, seguramente, campeón, Call of Duty 6. O sea, no son juegos que trascienden mucho, pero con la llegada del Bendy 2, pues es bueno meterse en situación y esperar, cruzando los dedos, por supuesto, que no sea igual de malo que el primero. O sea, rollo de este palo. Que pueda matar al bicho. Literalmente. Que no es malo, pero es difícil de digerir un juego que eh, cada capítulo dura dos horas porque el juego te obliga. una época eh, que el Bendy era muy popular en YouTube. Claro, sacaron mucho partido, ¿no? O sea, a ver, obviamente en TikTok ha tenido sus su altibajos, pero ha escalado igualmente como un, un, un vídeo de, de Overwatch, ¿no? Voy a la aquí, hermano, que vaya vayan, vayan echar a de vos Es que hizo esto no, no sé, no me mola, tío. Simple hecho, esto para mí no es ni un boss, tío. No tiene sentido. No es ni un boss, tío Es un puzzle Que el boss mache todo el juego O sea, una puta mierda de puzzle La verdad Es como que es desagradable, ¿no? Vale Si ¿Sí lo dice Que ha dado bien el side Pesadilla más visual, eh, o sea, visual novel que, que juego de terror, macho a ver, lo guapo sería que tuviese una dificultad añadida rollo no me ma... que no me deje volver a empezar otra vez de nuevo, que lo tenga que hacer seguido, no sé si por aquí está, pero vamos a intentarlo qué desagradable, hermano, la música qué puto desagradable chaval Vaya desagradable O sea, aquí ni nada Ah, sí, mi puta madre ¿Quién ríe ahora? Tu puta madre Ah, y ahora viene la señora, ¿no? Ahora tenemos que matar a la señora O sea, está el Bendy ahí Con su madre y ahora la señora Y aquí se supone que Tenemos que seguir hacia adelante Ah, nani Vale, supongo que habrá aquí Ahí no Otra vez, bro Va, va a chocar con los tubos de tinta Muérete, Ben hijo eso es normal, yo el puto bicho De verdad que la dificultad de juego Es de un niño nueve años, tío No, eso no me mola Vale, bro Muérete ya, ven, hijo Tienes que estrellarlo Sí, campeón, a ver, los cuatro A ver, el juego se queda sin recursos Y todos los bosses son iguales Eso tampoco me gusta mucho plan, todo es lo mismo, hacer un cuadrado y ya estaría. Ven aquí, ven, Ya está. Wow. No se sé, ve una mierda. Se supone que es por aquí, ¿no? Se supone, claro. ¿No? ¿Eh? Vaya. Y también que el personaje no pueda correr en ningún momento, me parece un poco ortopédico eso. ¡Wow! Bunny Hop. ¿Otra vez aquí? serio? Finally. This is the end, my only friend. El Goofy. Como siempre lo salva el culo, el Goofy, tío. ¿O no? Y el pajero, y así es como murió Cathead. De verdad, ¿no? Estás a salvo porque estás en la silla, en la silla, porque es la silla del creador, ¿no? Claro, o sea, es raro, la verdad. El lore está pillado por pinza más de un me parece increíble. Claro No está mal el lore Pero el juego Incomestible ¿eh? Llega un momento Que es súper incomestible Y el que siempre Tenga sonidos estridentes Cuando te vas a pelear Y tal Me parece un poco De mierda eso Me parece rollo Ya me entendéis Resident Evil Siempre ponía La música tan alta ¿Ya te la has pasado? Sí, campeón Esperemos a ver Si ya terminamos no, O sea, me ha gustado y no, no me ha gustado Al mismo tiempo Ah, vas a matar a tu padre ¿vale? No te preocupes hasta, Después de una hora Ahora no, estás tratando de impresionarme Métele un no, hachazo sé, en el cuello ¿eh? Pero lo sé, lo sé Tienes preguntas 28 a 8 Siempre lo hace. Métele un hachazo ya, hermano La única pregunta importante es, es ¿Quién coño eres tú? ¿Quiénes somos? Eh, la esquizofrenia de Henry, ¿no? Pensé que sabía quién era Un parásito eh, Pero el éxito me ha dejado con hambre No quedaron nada más que el tinias en una página y al final seguimos dos caminos diferentes de nuestra creación. Ajá. Ese es John e. Drew, Ah, el de las grabaciones, ¿no? Un imperio torcido, pero él tiene la puta culpa, en cierto modo. Y mi camino ardido. Ey. Dejo que nuestras creaciones se vuelvan realidades. O sea, él es el que tiene la puta culpa. La verdad es que siempre eras tan bueno eh, convenciendo, viejo amigo. Convenciéndome a hacer las cosas correctas. Te puedo meter un tortazo Podría haber eh, presionado eh, Podrías haberme presionado con más intensidad su puta culpa Ven a visitarte eh, Ven a visitar el viejo taller Tengo algo que eh, quiero mostrarte Vas a mostrarme que tienes ahí Ya ves, chico Chico esquizofrénico el bicho Es que no, la lead mala Claro, quería seguir siendo rico y famoso Y alargó básicamente la puta serie Ah, o sea, se queda aquí final es ese ya ves, muy que infinito no está mal pero le di un 6 tío, Juego de puzzle y de miedo un 6 no puedes acabar con bendy claro, o sea, porque realmente el hombre este pues ha creado un puto círculo vicioso de sacrificio Mejor personaje siendo de alguna, los goofies. Es... Copy Playtime se copió directamente de la forma de la cabeza, ¿no? Del bicho, es el bicho igual. Cathead. Muy bien, bro 6 de 10, lo siento O sea, ha sido demasiado insoportable Literalmente El juego Ha sido como una patada Los huevos Pero incrementada Con una eh, bota de seguridad no En plan Que tenga la punta de acero Porque me han partido los huevos eh, El simple hecho de jugar El capítulo 4 Y el último eh, Tanto tiempo Para nada ¿Sabes? Realmente congratulations eh, On your success eh, you, eh, Your best pal Henry Estein. No está mal Lo ha sido un poco hey, Pillado por pinzas Pero bueno 6, tío Le doy No le doy más la historia 10, pero el juego es un 5, es eh, salvado por Boris La historia tampoco, campeón O sea, la historia no la veo yo como con... Está graciosa, sí, pero es Walt Disney Al fin y al cabo es una puta copia de Walt Disney O sea, literal Es, es eso Es como un capítulo de fantasía, pero versión Tim Burton No está mal, pero bah, debería haberse dejado influenciar muchísimo más por los juegos del 2017 Que salieron de terror Y no porque le saliera de los cojones al payo Meter eh, unas 3 horas y media de juego más Eso es lo que no me ha gustado You have un de de same tool, okay? Al, eh, o sea, todo en todos los previos, eh, okay?